Hola y bienvenidos al quinto video de esta semana. Estamos aprendiendo a ver listas y a trabajar con ellas. Entonces, ya tenemos una lista en la cual tenemos física, biología, matemáticas, el semillero de programación, sociales, arte e inglés. Son demasiadas materias. No creo que me alcance esta tarde o esta noche para hacer todas las tareas que tengo. Entonces, creo que voy a hacer solamente las tareas que tengo de los tres primeros. Entonces, vamos a imprimir cuáles son los tres primeros. Para eso, vamos a escribirlo de esta manera. Vamos a escribir desde el 0 hasta el 2. Y con esto, Python me va a mostrar las tres materias que tengo para hoy. Entonces, tengo una y dos. Hmm. ¿Qué sucedió? Resulta que Python no tiene en cuenta el último número. Pero si yo escribí desde 0 hasta 2, yo sé que acá tengo 0, 1 y 2. Python no incluye el último número. Esto también se puede escribir de otra manera. Yo puedo obviar esto y correrlo de la siguiente manera. Y me da el mismo resultado. Es decir, que cuando yo quiero desde el principio hasta el final, o oh, perdón, yo quiero solamente escribir desde el principio hasta la uno antes de la segunda, de la tercera posición, es decir, la segunda posición, lo escribo de esta manera. Probemos qué pasaría si yo, por ejemplo, escribo acá 2 y dejo acá este espacio en blanco. Lo que está haciendo Python es escribir desde la tercera posición, es decir, desde el 2 porque es 0 1 2 desde 2 hasta el final, es decir, acá no hay final, porque puede que no tenga una lista de siete materias, sino una lista mucho, mucho más larga, ¿cierto?, entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar el, la materia de el semillero. Fíjense que acá, en esta que era la inicial, no tenemos el semillero porque usamos la, la función eh, insert en, en el video anterior. Les voy a mostrar cómo podemos agregar a nuestras listas un ítem, pero ese ítem va al final. Eso lo hacemos con la función append. Entonces, de nuevo, al igual que en el caso anterior, tenemos que escribir materias, append, y automáticamente Python decide que lo va a poner al final. Y volvemos a escribir que nos muestre la lista materias. ¿Qué tenemos entonces? La primera lista, ¿cierto? Sin modificar, y ahora tenemos la lista materias con semillero al final. Pero un momento, yo cambié de opinión y ya creo que artes no es tan tan importante o ya hice mi tarea de arte y ahora lo que quiero hacer es quitar arte y poner otra materia. Mm, se me ocurre que por ejemplo podríamos poner educación física. Tengo una tarea de educación física o tengo una tarea de competencias ciudadanas. Entonces vamos a agregar o vamos a cambiar la tarea de arte por la tarea de competencias ciudadanas o de educación física. Entonces, ¿para esto qué vamos a hacer? Lo que vamos a decir es que el ítem que está en 0, 1, 2, 3, es decir, materias 3, es decir, el que está en la cuarta posición, eso ya no va a ser arte, sino va a ser competencias ciudadanas. Y vamos a imprimir materias, a ver cuál fue el cambio. Fíjense que en este caso lo que tenemos es física, biología, sociales, competencias ciudadanas, ya no aparece arte, tenemos inglés y semillero. La pregunta es, ¿cuántos ítems tiene materias? Escribámoslo acá. Ahora materias es una lista de seis materias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí están nuestras seis materias. Muy bien. Hay otras funciones que nos permiten seguir trabajando con Python y con las listas de Python. Por ejemplo, digamos que yo ya terminé de hacer física o biología o sociales o inglés. Bueno, yo he estado muy juicioso esta semana en inglés, entonces vamos a quitar la tarea de inglés. Entonces. Materia. Remove. Remove eh, significa remover y le podemos decir a Python que me quite inglés. Y queremos ahora imprimir materias. Listo. Veamos todos esos cambios juntos. Tenemos la, la lista inicial. Después tenemos la lista después de agregarle semillero. Después tenemos la misma lista, pero le hicimos un cambio. O sea, es decir, dijimos que el ítem en la cuarta posición ya no era... Arte, si no quiero cambiamos por competencias ciudadanas y ya terminamos la tarea de inglés. Entonces, en la lista de materias que tengo de las cuales tengo tareas, vamos a quitar inglés. Y finalmente terminamos con esta lista acá al final. Entonces, ¿qué funciones hemos aprendido hasta el momento? Append, que me agrega al final, podemos escribir solamente uno de los ítems o de las posiciones de, de la lista y asignarle un valor específico a esa lista. Importante tener en cuenta que no se desplaza, para eso usamos la función insert, sino que en esta hacemos un cambio de arte por competencias ciudadanas, es decir, esto lo que hace es cambiar el ítem por lo que le asignemos Y también tenemos otra forma de remover, porque simplemente queremos remover, no cambiarlo por algo, y usamos la función remove.